La figura del padre durante la crianza es necesaria como un tercer espacio aparte de ese mundo ideal creado entre la mamá y el niño. Es una realidad el hecho de que aquellos niños que contaron con un papá muy presente en su crianza se desenvuelven mucho mejor en la vida que quienes no lo tuvieron tan cerca. Hoy, en Crecer con Paloma Hornos, vamos a asomarnos al mundo de la paternidad de la mano de tres papás profundamente involucrados en la educación y crianza de sus hijos. Pablo Lorenzo, directivo de una empresa de tecnología, orientador familiar y padre de familia numerosa. Muy buenas tardes, Pablo, bienvenido. Muy buenas tardes, Paloma. Bien hallado y muy contento de estar aquí. Con Además, hoy es un día muy de, muy de familias, ¿no? Hoy es eh, el, el día de Navidad, entonces vamos... A celebrarlo juntos. Rafa Díez, publicista, diseñador, convencido y enamorado de la disciplina positiva. Muy buenas tardes, Rafa, bienvenido esta tarde. ¿Cómo estás? Buenas tardes, Paloma. Gracias por invitarme. Encantado de estar con vosotros. Un placer. Ángel González es docente, padre y por avatares del destino, durante muchos meses he entregado a la crianza de su hija como padre primerizo. Muy buenas tardes, Ángel, bienvenido. Hola, buenas tardes. Muchas gracias y un placer estar aquí. Los tres tienen una presencia activa entre la comunidad de crianza y educación en las redes sociales. Soy Paloma Hornos y hoy vamos a hablar de padres e hijos con papás. La educación y la crianza no son solo cosas de mamás y hoy vamos a verlo. Así que sin más preámbulos, comenzamos. Ángel González es docente y orgulloso padre de Aria y del recién llegado Ángel y comparte con sus seguidores sus andanzas, su forma de ver la educación y la crianza en su cuenta de Instagram, Papá Primerizo en Apuros. Ángel, ¿cómo surgió la idea de crear esa cuenta de Instagram? Pues la verdad es que fue más bien porque mi mujer tiene una cuenta que es Mamá Primerizo en Apuros y contaba su inexperiencia y entonces pues dice, oye, ¿tú por qué no...? ¿Por qué no haces lo mismo y cuentas tú lo mismo? Y entonces se me ocurrió poner un nombre súper original, ¿sabes? Y también papá por mamá y, y ahí empecé. No, no lo hice por gustar a nadie, pero bueno, al final gustó un poco y, y nada. De hecho, tienes una barbaridad de seguidores que creo que compartirán contigo esa sensación de, de apuros y, y muchos de primerizos también, ¿verdad? Sí, sí, aunque mi, mi gran público es femenino, Bueno. no pero bueno, bien, bien. Fuiste primerizo en Apuros, eh, ya no eres primerizo, pero eh, Ángel sigue en Apuros. Sí, porque nunca se deja de ser primerizo. Que es, todo es nuevo, aunque tenga un segundo bebé, cada circunstancia es nueva. Porque lo principal es que cuando era primerizo de una niña no tenía un hermano. Y ahora, tiene un, ahora tengo un niño, soy primerizo de un niño, pero tiene una hermana, entonces... Todas las situaciones son totalmente diferentes que cuando solo las gestionabas con una persona sola. La, la paternidad es un universo radiante de luz, pero a veces también tiene sombras. ¿Qué es para ti lo más difícil de ser padre? Yo en este tema, la verdad es que siempre soy como un poco, entre comillas, el mal ejemplo para decir eh, lo mal que está la paternidad. Porque siempre estamos acostumbrados a que siempre te dicen, cuando seas padre no vas a dormir... No vas a tener vida, hombre, es verdad que es dif muy diferente, una vida muy diferente, pero yo no hay nada negativo, ni siquiera lo de dormir, ni siquiera lo de no tener vida. Yo para mí, el ser padre ha sido tan increíble en mi vida que casi me quedo sin ser padre porque no queríamos hijos, que es que no te puedo decir casi nada negativo. Y más que negativo, de todo lo positivo, que es lo más complicado de manejar? Hombre, complicado es... A ver, hay muchas cosas complicadas, evidentemente. No todo es un camino de rosas. Complicado es saber que esa niña... Bueno, ahora tengo un niño también, pero lo que más me hizo pensar fue esa niña saber que algún día será grande y pasará de ti. Porque pasará de ti. <risa> <risa> y se hace difícil decir, joe, llegará el momento en el que no me llame para decirme te quiero, o sí lo hará, pero menos que ahora... Y eso para mí es un momento difícil, pensar en el, en el futuro. El, el matrimonio o la pareja como equipo conexo y coordinado. Desde tu experiencia y desde la de miles de seguidores y seguidoras en tu cuenta que comparten seguramente tus inquietudes contigo, ¿qué es lo que se hace más complicado a la hora de conectar no conectar como pareja, sino coordinarse como dos personas, ¿no? Al fin y al cabo la pareja son dos individuos con sus propias formas de entender la crianza la educación, ¿cómo hacéis vosotros para ese consenso? Bueno, sí es cierto que es verdad que, hombre, no es que un niño se pare a la pareja pero evidentemente no tiene no le puedes dedicar el tiempo que le dedicaba antes a la pareja, y eso sí que sería algo negativo evidentemente, pero yo creo que mi mujer y yo eh, y algo que aconsejo a, a todos los papás es que estén, vayan a una en la dirección de, de criar a un, de criar o educar. Lo hagan mejor o peor, porque todos nos equivocamos, pero que siempre se haga de la misma forma. Entonces, mi mujer y yo muchas veces, no es mentira, no lo digo por, por quedar bien, pero hablamos antes de enfrentarnos, de, de poder enfrentarnos a situaciones que nos puedan ocurrir con nuestros niños. Entonces, es muy importante hablar antes de ver cómo para ver cómo va a afrontar ciertos cierto problemas y situaciones. Hijos pequeños, pequeños problemas, hijos grandes, grandes problemas, al menos es lo que dicen. ¿Qué dirías que es lo que a día de hoy más miedo te da a pensar que te va a plantear tu hija en un futuro? Bueno, tu hija y tu hijo, ahora ya tienes dos, pero bueno, Ángel está chiquitín, chiquitín, con lo cual casi no te ha dado tiempo ni a pensarlo, ¿no? Sí, pues casi como te decía como decía antes, el miedo que tengo ahora es prácticamente no por ahora. Hombre, ahora, tiene, ahora cuando es pequeña tiene miedo a pues, que esté enfermo o cualquier cosa, mm. pero el miedo de cuando es mayor, si será feliz, si no será feliz, si, si encontrará a alguien que, que la trate bien, eso sí, sí es miedo, de verdad. Y por desgracia, al ser chica, eh, tienes como un poquito más de miedo porque la sociedad, por desgracia, está de una forma y, y las chicas lo pasan un poco mal en temas de, de abuso o, o violencia de género entonces te da un poco de miedo que puedas sufrir algo de eso de mayor pero a veces es preocuparte por cosas que no puedes controlar entonces es y mejor no. Que, no que no podemos controlar y que realmente tampoco sabemos si ni siquiera van a pasar ¿no? pero bueno el miedo bueno. al fin y al cabo es, es libre existen sí. multitud de mitos relacionados con la paternidad y con paternidad me refiero a, a, a la misión de los papás en la crianza y la educación ¿Cuáles son los más falsos desde tu punto de vista? Además, siendo docente, también estás en contacto con otros niños, otras familias, otros papás. Para ti, a tu, desde tu experiencia, ¿qué es lo más falso en lo que a padres en educación como mito se refiere? Mm, bueno, no es que sea falso, porque siempre si hay un mito, es por algo. Algo habrá, ¿verdad? Sí. Algo, algo habrá, de verdad. Lo que pasa es que yo siempre, siempre digo, eh, los mitos siempre sean creado, antiguamente se creaban muchos mitos porque no teníamos tanta información. A mí yo hace poco publicaba, como esto es, publicaba stories con ciertos mitos de, que me hacen gracia, de, que te decían, pues si, si tiene a, la madre, ¿no? si tiene ardores es que va a tener mucho pelo. ¿no? Sí, Entonces, es verdad. Siempre, sí. Pienso, siempre pienso que tanto esos mitos graciosos como los mitos de, de ser padre eh, son inventados en mayor parte porque antiguamente no tenía tanto acceso a tanta información como tiene ahora. Pero sí, es verdad que si sí. alguien... Sí. El mito de que cuando seas padre no va a tener vida tuya. Bueno, pues algo de verdad tiene, así que... <risa> No, no, no hay que desterrar ninguno en el fondo, ¿no? Es sí, cierto, no, no cuando, cuando se crea un mito, por alguna razón, algo ocurrió para que se pensara que podía ser así, efectivamente. Quizás somos las madres quienes más estamos enarbolando la bandera de la conciliación familiar, pero no cabe duda que es una situación que afecta tanto a padres como a madres. Existen miles de papás trabajando y sin casi ver a sus hijos porque, bueno, pues no les queda otra. ¿Cuál es tu visión particular de la conciliación familiar? Bueno, yo he sufrido mis carnes la conciliación, la poca conciliación familiar que me ha ofrecido mi trabajo, porque justo he sido nombrado, he, sido, he tenido que entrar a trabajar en un colegio y por haber entrado dos días después de que naciera mi hijo, no me ha pertenecido nada de baja de paternidad. Si hubiese entrado a trabajar y después hubiese nacido mi hijo, habría gozado de esa paternidad. Entonces. A mí me explican que sí, que legalmente es que es así porque yo todavía no había tomado posesión, pero el niño está ahí, sí. o sea, el niño está ahí y necesita, a mí no me expliquéis ninguna tontería. Mi niño está ahí y me necesita a mí y necesita a la madre porque la madre no puede con todo. Y entonces pues he sufrido algo en mis carnes que, que conciliación familiar por ahora cero. Hay quien piensa que más que conciliación familiar se trata de una corresponsabilidad. ¿no? Al fin y al cabo, el padre y la madre son igual de responsables y la sociedad tendría que verlo así. Sí, sí, sí. En cierto modo es así. Lo que pasa que, mmm, ya te digo, se, se basan en la ley y, claro. y nada, y ahí te tiene que aguantar. ¿Qué le pides a 2021? Que estamos a puntito de estrenarlo, nos queda una semanitas escasa. Hombre, está claro. Bueno, aparte de lo que está, está claro. <risa> pequeño, pero es pero que se acabará ya este virus, por Dios, que de verdad que. que esto es un sin vivir ya, esto es un sin vivir. Y tengo ganas de que de, de abrazar, de, de, de quedar con amigos tranquilamente y sí es un, es un tópico pero es que es lo único que creo que a todo el mundo que vuelva a la normalidad pero de verdad. Aria tiene Aria que es el nombre de tu hija mayor tiene las ocurrencias de su corta edad que tiene cuatro años tres y tres y medio tres y medio eh, sus ocurrencias esos de, de una niña de tres y medio pero a veces esas ocurrencias están, le pasa lo que a los mitos no están cargadas de una cierta razón y de muchísima sabiduría ¿qué es lo último que te ha dicho Aria que te ha dejado con la boca abierta? Uf Bueno, imagino que tantas cosas Sí, me, me pilla, me pilla como, para, como para hablarlo así rápido me pilla un poquito pero es verdad que Aria es una niña muy madura para su edad ¿sabes? es demasiado madura y es verdad que tienen cosas de esas de niños de, de, de que te deja a cuadros pero lo que más me deja a cuadros muchas veces es lo que ha llegado a razonar ¿sabes? lo que ha llegado a razonar que pienso que para una niña de su edad no, no es lo normal entonces muchas veces eso que me deja me deja un poco pensando decir ¿por qué ha pensado esta niña esto? esta niña tendría que estar <ríe> pabeando prácticamente ¿cómo lleva el, la llegada del hermanito? ¿cómo se lo habéis ¿Cómo le habéis acompañado en, en la llegada de su hermanito? Pues mira, esto fue otra, otra de las cosas que mi mujer y yo hablamos semanas antes de cómo hacerlo. A ver, no es la mejor, no, no digo que sea la forma correcta de hacerlo, pero pues sí es la sí, que la elegí. Sí, elegí claro. una y esa es la que llevamos a cabo. Me acuerdo que se lo contaban a mis padres y decían, oye, ¿no podéis hacer las cosas normales como todo el mundo? Pues viene y lo ve y ya está. Y nosotros dijimos, vale, pero hemos decidido que... <ríe> Pablo se ríe. Pero ríe. Hemos decidido que sea así. Entonces lo que hicimos es que eh, cuando llegamos del hospital, primero entramos, entré con mi mujer solo, dejamos al niño en el coche, no solo, lo dejamos con, <ríe> con mi cuñada, y hablamos con Aria para que ella se sintiera que no nos habíamos ido y habíamos venido con otra persona. ¿vale? Ajá, claro. Como dice la disciplina positiva, como te dice mucho, con un gran regalo. Entonces a veces ese gran regalo, si no lo haces bien, se puede convertir en un, en un gran problema. Entonces entramos, le contamos que habíamos llegado, pero lo que queríamos era que ella sintiera que ella era la primera hmm. en ver al niño. Ni siquiera le contamos que había nacido, ni siquiera le enseñamos fotos, nadie le enseñó fotos del bebé en el hospital, nada. Ella llegó y se lo presentamos. Y la verdad es que fue un momento fue un momento bonito. Está grabado en el Instagram de mi mujer, está grabado y, y la verdad que no sé si fue lo mejor o lo peor, pero fue lo que decidimos y, y creo que fue correcto. ¿nos podría regalar tu mejor consejo cuando alguien te dice que va a ser papá y mamá? ¿Nos has adelantado alguno? No, sí, mi mejor consejo es que no le haga caso a nadie, siempre <risa> porque es que te empiezan a decir muchas cosas de si tienes esto, hazle esto, si tienes esto, hazle esto y cada niño es un mundo y, y nadie mejor que sus padres para sí, que recibir consejo está bien pero, pero que cada uno va a saber manejar a su niño mejor que nadie y que no admita bueno, que no omita, parece muy fuerte, pero que... Pero que no preste oídos. Se, ¿no? se me entiende cuando digo que, que no haga mucho caso, que coja información, la guarde por si hace falta, pero que no haga caso 100% a lo que dice la gente. Y, y para terminar, no hablo a Ángel papá, sino que hablo a Ángel hombre. ¿Qué le pides a la vida? Pues ahora... Mi, yo, yo, soy muy emo, yo me emociono mucho ¿eh? iba a decirlo y me está emocionando pues emociona? si es lo bonito estamos en navidad a la vida le pido solamente que mi, mi hijo sea feliz es lo único que le puedo pedir y como, sí. ¿y como ángel como persona como persona como para persona para, ¿Para mí tí, para ti para ti efectivamente sí sí bueno pues sí la verdad es que sí que, que felicidad y, y salud es, es un tópico pero es que cuando tiene algún pequeño problema de enfermedad o lo que sea, lo ves todo muy claro. Entonces, Lástica. es importante. Yo quiero tener salud para estar el máximo de años junto a mis niños. Pues muchísimas gracias, Ángel. Papá primerizo en apuros y un gusto tenerte esta tarde con nosotros. Muchas gracias, Paloma. Ha sido un placer. Rafa Díaz es padre de tres chicos, publicista, diseñador y consultor. Rafa se define como aprendiz de disciplina positiva y comparte sus andanzas en la paternidad en su cuenta de Instagram Papá en Positivo. Nosotros, los padres y madres de ahora, fuimos educados de otra forma con herramientas las poquitas que nuestros pobres padres tenían en aquel momento, nuestros padres tradicionales, ¿verdad? ¿Qué te llevó a ti, a Rafa, a decidir cambiar tu rumbo a la hora de educar? Pues a ver, yo creo que lo que más me llevó a cambiar el rumbo fue el, el estrés al que estaba sometido, ¿vale? Cuando tuve mi segundo hijo, eh, estaba súper nervioso por el trabajo, eh, la casa, la familia, no llegaba a todo. Entonces lo que dije, dije, mira, vamos a cambiar ya el chip porque esto, como siga así, en un mes me da un infarto o cualquier cosa, no sé. Y entonces mi mujer empezó con la disciplina positiva. Y entonces yo la veía... Que, que empezaba a cuidar a los niños y a tratar a los niños y les iba muy bien, ¿no? No había ningún problema, no había dificultades. Y yo decía, joder, ¿cómo, cómo es que lo está logrando, no? Mm. Digo, que yo siempre me pongo en plan sargento y, y no lo consigo. Y de repente, pues dije, pues vamos a copiarlo. Y la verdad que fue a, a partir de ahí, fluyó todo mucho mejor, ¿no? O sea que fue pura pura necesidad, una cuestión de salud, de salud tanto física como mental. Bueno, física, por supuesto. también, porque me salió una calva aquí atrás, Uf. que era alucinante, sí sí. De, de estrés, una calva de las de, de esas calvas de, que de, de por estrés. estrés. Y pasar de esa educación tradicional y ese, ese concepto de padre tradicional, cambiarlo por asomarte a, a la disciplina positiva y posteriormente nace el, tu proyecto Papá en Positivo. ¿Qué te, te hizo subir a las redes y hacer visible tu, tu, la figura de, del papá en la disciplina positiva y en la crianza en general? Pues a ver, te cuento. O sea, lo del Papá en Positivo se me ocurre una vez que creamos el proyecto de Infancia en Positivo. Uh -huh. Que es el nombre es que de la, del proyecto es. de tu mujer. Eso es. Bueno, es de los dos. Lo que uh -huh. pasa es que yo soy la cara no visible. Ajá. Vale, pero bueno está bien y, el, y, y se me ocurrió pues eso crear un espacio para padres que, que me, como me pasa lo mismo que Ángel que la, la mayoría son, son madres para, para poder probar no sé probar cosas de las vivencias los, no sé de los tropiezos que hacemos los padres dar unos, una serie de trucos de poner proponer actividades con niños no sé hacer un espacio que fuera muy práctico, muy vivencial, para, para, para intentar pues, pues eso, ¿no? acompañar al resto de padres y decir, chicos, que esto no es fácil. Aquí estamos todos y, y vamos a hacer un poco de piña, ¿no? Ayudarnos. La disciplina positiva es una educación y una crianza desde el, desde el respeto, con valores y sobre todo en positivo. De todos los principios de la disciplina positiva, ¿cuáles son aquellos con los que más te identificas? Con el... Yo te diría solamente uno, y es, es uno que se llama a largo plazo, y es que esto es una carrera de fondo. O sea, esto es un maratón, o sea, un ultramaratón, diría yo. O sea, esto es poco a poco construyendo las bases con tus hijos, día a día, eh, tropezando, levantándote. Eh, para, para así para luego en el largo plazo, ver los resultados, ver, ver los frutos, ¿no? Que de, lo que, de lo que has cosechado. La, hemos dicho así de una forma muy, eh, muy breve, muy resumida, la, que la disciplina positiva era una educación del, del respeto, con valores y en positivo. Y, y uh -huh. para Rafa Díaz, ¿qué es la disciplina positiva? ¿Cuál es tu propia mirada de la disciplina positiva? Mi propia mirada de la disciplina positiva. Pues mira, tengo dos. Tengo una que es que yo al principio veía a mi mujer muy permisiva con los niños, ¿vale?, entonces yo decía, joder, es que esto es que, es que les deja hacer todo, es que uf, parece que, que esto al final es que van a acabar, no sé, controlando todo, los niños, ¿no? Y luego te das cuenta que dices, es que no es que, le, no es que les permitas todo, es que les vas dando lo que, lo que ellos quieren detrás de lo que tú quieres, ¿vale? Es decir, o sea, es, es, es un poco, es, es vivirlo, ¿vale? Es, es, da, es darles a ellos. Eh, su parcela de poder uh -huh. dirigiéndolos tú no sé si queda muy claro sí, además realmente esa es la forma de educar, ¿no? porque ahí fuera, Exacto. por así decirlo, eh, mañana se van a encontrar unas uh -huh. circunstancias muy muy similares por lo tanto quizá cuanto antes lo integren y lo hagan de natural va a ser más fácil ¿y el, el, la segunda visión? ¿nos habías hablado de dos? Eh, mm, ah, bien, vale la segunda visión es la que te decía, no, que te la he dicho a la vez. Ah, me la has la, dicho a la vez, disculpa. Exacto, te he dicho la mala, que la veía muy, muy permisiva, y la buena, que no es que fuera permisiva. Es todo... ¿Vale? Es, o sea, de es... hecho, a ojos de, los, a ojos de los abuelos, a ojos de, de, de la familia, ¿no?, que, que decíamos antes, siempre se veía como decir, jo, es, que, es que tu mujer le deja hacer lo que quieren a los niños, o sea, mm. le deja hacer todo lo que quieren. Digo, no, no es así. No, no es que si te fijas, al final no hacen lo que... Todo lo que quieren, ¿vale? Simplemente les están, les está conduciendo para, para llegar a donde ella quiere que lleguen, ¿vale? No es tampoco manipular, ¿eh? Cuidado, es que es, es una línea muy fina entre la. Es algo que hay que vivirlo. Podríamos decir que es una cuestión más bien de diplomacia. Exacto, sí. Pues es una bonita sí, forma sí. de definirlo. No, no lo habría dicho yo mejor. Pues es que se me acaba de ocurrir ahora mismo. digo, sí, pues, Tal y como perfecto, lo estabas describiéndolo, perfecto. era pura diplomacia. Y bueno, qué más sí. queremos que, que nosotros adultos que nos traten con por lo menos diplomacia, verdad? Y ese, uh -huh. ese respeto. Como le preguntaba a Ángel sobre su pequeña, eh, uh -huh. muchas veces las ocurrencias de nuestros hijos nos dejan primero con la boca abierta y pasada uh -huh. la sorpresa nos hacen reflexionar sin duda sobre la vida. ¿Cuál es la lección más valiosa que hasta este momento te han enseñado tus tres chicos? Mira, a mí yo creo que la, la, la, más, la más fundamental, la más importante que me han enseñado es el cariño y el amor incondicional que tienen hacia el padre y la madre. O sea, es que a mí me han dejado alucinado. O sea, de estar hablándoles mal porque yo estaba estresado, porque tenía muchísimo trabajo, porque no llegaba las cosas o lo que fuera. Hablarles mal porque se te escapa. ¿no? Sí, o sea, yo soy humano y se me escapa. humanos, sí. Y, y después ellos que te den un abrazo o un beso, que siempre estén ahí dices joder es que esto es, es que sin rencor ni nada es como empezar de cero o sea, es, es una sensa, es decir joder es que porque por, no habría guerras si hiciéramos todos lo mismo Ya. es que es así de simple eso sí que sería un, eh, un, mm -hmm. una buena petición para pues, no para el siglo claro. o sea no para el año 21 sino para <risa> para el siglo 21 en, en general verdad Existe el mito de que las mamás sobreprotegemos cuando la realidad es que el miedo no entiende de género y todos, padres y madres, nos preocupan nuestros hijos. ¿Cuáles son las consecuencias que tú consideras que aparecen cuando sobreprotegemos a nuestros pequeños? A ver, eh, el problema que tiene la sobreprotección que hay ahora es que cree, pensamos, los padres pensamos que es más cómodo facilitarles, digamos, facilitarles la vida a nuestros hijos. Así ¿vale? entre comillas, ¿no? El, el, el problema, exacto, abro eso que no se ve en la radio, no se Claro. Ve. Se abre y cierra comillas. El, el problema está en que cada vez que les que les sobreprotegemos, les estamos incapacitando de tener eh, de, de tener esa satisfacción que uno tiene cuando logra algo, cuando consigue alcanzar algo, ¿vale? Es decir, eh, no sé, pon yo qué sé, cualquier ejemplo. Eh, si tú le dices a tu hijo no no tranquila que yo te corto el filete y se lo cortas tú y tal ¿de qué, de qué, qué aprende el niño? a nada, no aprende nada sobre protección, bueno, te estoy poniendo un ejemplo que sí. no tiene mucho que ver pero para que os hagáis una idea ¿vale? si, él, si, si tú le enseñas a él cómo hacerlo, él va, va a tener primero la satisfacción de haberlo conseguido él solo, Cierto. que eso es una motivación ¿y sabes qué lleva a la motivación? lleva a la autoestima Cuanta más autoestima tiene el niño, mejor. Va, le va a ir en la vida, que es lo que hablábamos. Luego, al final, ¿hacemos todo para qué? Con un único fin, que le vaya bien en la vida. ¿no? Sin duda. Hasta cuando nos equivocamos, pero nos equivocamos Exacto. porque lo estamos haciendo todo lo bien que sabemos en ese mm. instante con, con las herramientas. O sea, que para ti, la sobreprotección afecta directamente a la autoestima de nuestros hijos. Exacto. Hay quienes opinan que nuestros hijos nos ponen a prueba. ¿Para ti son ellos o es la paternidad la que nos pone a prueba a los, a los adultos? Yo creo que es lo mismo. O sea, yo creo que es lo mismo. O sea, si, sin, sin hijos no hay paternidad. Bueno, eso es rotundamente cierto. En, entonces, eh, la, yo creo que, que no hay uno sin el otro y nos ponen a prueba continuamente. Los pequeños ponen a prueba continuamente. Entonces, ¿qué hay que hacer? Pues intentar autoconocernos. Para reaccionar lo mejor posible, porque ellos te están viendo, ellos te ven y están y están aprendiendo de ti todo el rato. Ellos aprenden de ti todo el rato. Entonces, lo, si reaccionas mal, ellos van a acabar reaccionando mal también. O sea, es, es una pescadilla que se muerde la cola. Totalmente. De hecho, si yo no estoy bien, nada va bien y los hijos y la pareja van de cabeza. ¿Cuáles son? ¿Qué significa para ti el autocuidado? A mí, a mí el tema del autocuidado me encanta. O sea, no, de hecho, ver, tengo un te post, te crees, te crees. Tengo, tengo uno de, yo creo que fue mi primer post, que, el que hice yo, porque nos robaron la cuenta de Instagram a, a Diana, le robaron la cuenta de Instagram y entonces ya la volví a, correr, a recuperar yo y, y el primer post que hice fue del autocuidado, ¿vale? Eh, en, en disciplina positiva se habla de la jarra de, del autocuidado. Uh -huh. entonces, es que Digamos que es como una jarra imagina, imaginaria, en la que tú vas metiéndole todos los días, pues un poquito de cosas que te gustan a ti, o sea, tu canción favorita, eh, tomarte una cerveza con un amigo, una amiga, lo, no sé, eh, jugar al pádel. A mí me encanta jugar al pádel con lo cual con, con eso relleno bastante la jarra del autocuidado. Y qué significa eso? Que es, es una energía positiva que tú te estás metiendo en el cuerpo para qué? Para poder después afrontar todas las situaciones que te van a venir a lo largo del día. Claro. si tú no estás bien, no vas a educar bien. Es así de sencillo. Todos esos autocuidados, lo que, lo que son esa energía que nos mueve, pero también sí. hay situaciones, actitudes o circunstancias que sin duda son las que más energía nos quitan. Para Rafa Diez, ¿qué es lo que más energía le quita? A ver, a mí la, lo, lo que más, lo que no puedo con ello es, es la pelea entre hermanos, no puedo con ello. O sea, cuando están peleando algunos de los hermanos, no, no, no solo pelear, sino pelear, el hablarse mal, el insultarse, el, el, pues déjame en paz, tú no sabes nada, o las, las, las, las peleas que hay, el comportamiento normal entre hermanos. Sí, las pugnas. Yo no, sé qué, yo no sé qué tecla me toca a mí, de cuando yo era pequeño, cualquier cosa, de iba en plan salvador o en plan siempre defendiendo al más débil, que no puedo con ello. Entonces, tengo que, tengo que además que sé que no es bueno, no hay que intervenir, no, no hay que, bueno, salvo ciertas circunstancias, si están peleando, si están pegando o hay peligro entonces sí se interviene pero no hay que intervenir nunca porque están aprendiendo ellos a relacionarse entre ellos y con el resto entonces eso hay que dejarlo pero yo me cuesta mucho es una de las cosas que más me cuesta Tú también? y me quita una energía tremenda o sea me deja ya plof para todo el día. ¿Tenías hermanos? tenía una her bueno, tengo, tengo, una mayor, tengo una hermana mayor, tengo una hermana mayor pero no, no no no es por eso, ¿eh? yo no, porque no, no no solíamos pelear, cada uno jugaba con sus cosas y no, yo no, sé, no sé de dónde me viene. A no. lo mejor mi padre que siempre decía, oye, no, no peleéis, oye, no te metas en líos, no, no sé qué, no lo sé. No ahí sé. se ha quedado algo ahí escrito, ¿verdad?, sí. en, el, en el inconsciente. Sí, Para sí, sí, sí. Rafa Díaz, papá en positivo, ¿cuál es la mayor, mmm, iba a decir dificultad, pero lo voy a cambiar por la palabra retos, ¿cuál es el mayor reto en la crianza? Aparte de que no se peleen, que a ti personalmente te afecta. Yo creo, yo creo que todos. Yo creo que la, la crianza, o sea, la paternidad, la, crianza, la paternidad, maternidad, me da igual. Sí. O sea, la, la crianza es un reto en sí. O sea, la crianza no te lo dicen, no te dicen, oye, eh, te va a pasar esto. No, nadie te va a decir eso. Te va a decir que sí, que te cambia la vida y todo eso, pero eso es muy genérico. Eso no, eso no sirve. Yo creo que lo que, lo, lo que más tendríamos que hacer los padres y madres es formarnos más, pero sobre, sobre la paternidad y maternidad en específico. O sea, hay, hay cursos, hay formación, hay disciplina positiva. O sea, yo de hecho pues te, hay que leer mucho, hay que estudiar mucho, pero también hay cursos de, de aprender a hacer gin tonics. Dices, dices, vamos a ver, yo hablando con mis amigos, dices, pero tú te haces un curso de cata de vinos. Y todavía le sigues pegando gritos y guantazos a mm -hmm. tus hijos, o sea, es, que, es que no lo entiendo. O sea, pero más que nada por uno, por ellos mismos, porque tú te desgastas. A mí me desgasta mucho el enfadarme. Sí, te me desgasta, desgasta muchísimo. Y, y afecta, e influye directamente en la relación que tienes con, con tus hijos exacto, exacto. y tu propio concepto, ¿no? De, de padre. Uh -huh. ¿Cuál dirías que es la clave del funcionamiento de las relaciones familiares? Ahí es, hago extensa a todo a todo lo que es la familia, ¿no? Pues yo creo que es el, el, el punto de inicio, que es la pareja. O sea, lo, lo, lo más importante es el, el ir de la mano de tu pareja, con tus hijos, ¿sabes? El alinearte, aunque, aunque pienses diferente, aunque, aunque tengas puntos de vista distintos, eso lo hablas detrás, sin ellos delante, el, el poder decir, oye, pues no me parece bien esto, pues esto sí... Bueno, pues vamos a hablarlo y delante de los niños les vamos a decir esto, para que los niños vean que la pareja está unida, o sea, me da igual que sea hombre-hombre, mujer-mujer, hombre-mujer, sí. me da igual, o sea, tiene que estar. los referentes tienen que estar unidos y alineados, ¿vale? Creo que eso es lo más, lo fundamental, yo, desde mi punto de vista. La figura del patriarca, como antiguamente se consideraba, significaba imposición y obediencia. Las nuevas uh -huh. corrientes pedagógicas, como por ejemplo la disciplina positiva, aboga por, por esa negociación, o como hemos dicho, de esa diplomacia. ¿Dónde está la línea entre la negociación, diplomacia y la disciplina, porque muchas veces desde ese pensamiento antiguo, o, quiero decir tradicional más que antiguo, la disciplina suena como a, a zapatillazo, ¿no? No sé, no sé, a mí por lo menos siempre es una palabra como muy positiva y muy de sargentos. Y, y vosotros lo incorporáis con el positivo, entonces, y se convierte en, en, en diplomacia. ¿Cómo, ¿Cómo encaja la palabra disciplina? ¿O estamos hablando de otra cosa? A ver, eh, el, el problema viene aquí en una, digamos, en un problema de, de, de traducción del, del inglés, ¿vale? Es, es, es un pequeño conflicto que hay. De hecho, se estuvo hablando, se estuvo hablando de cambiarle el nombre aquí en, en, los, en, en los países hispanohablantes, de, para porque lo de disciplina positiva era como decir, bueno, te, lo que dices tú, ¿no? Sí. La zapatilla y luego un caramelo. ¿vale? Sí, parece Entonces, eso, eran verdad. Cosas que no que no tenía mucho, muchos, no casaba muy bien. Entonces el tema está en, yo creo que es el, el equilibrio en, entre ambas. O sea, es decir, o sea, yo me pongo firme, pero sin pasarme. O sea, yo me pongo firme, pero no te, no te tengo por qué dar un, no te tengo que lanzar una zapatilla. Uh -huh. o sea, es decir, te digo, esto es lo que hay y mis hijos, por ejemplo, mis hijos lo saben. O sea, mis hijos, si yo llego por la noche cansado y estamos tal, oye, pues papá, no sé qué, déjame el móvil, déjame ver la tele, no sé qué. No. Si me ven flojear, van a seguir haciéndolo. Insisten más. Claro. Si me ven que yo estoy firme, cuando estoy bien, cuando estoy físicamente y mentalmente bien, ya no repiten la ya no ya, ya no insisten. O sea, ya, ellos ya saben cuando tú puedes y cuando no puedes. <risa> o sea, es decir, es, esa es la firmeza. Es decir, chicos, no podéis ver la tele porque son las 9 de la noche y mañana tenéis cole. Hay que, ir, hay que irse a dormir. Ya está. O sea, ya, ya te lo ven. Eso, sin es incuestionable. No, no me preguntes cómo. <risa> No, a mí no me preguntes cómo, pero es que ya te lo ven. O sea, ya, ya lo... Es como, como que lo huelen, ¿no? Ya te conocen como diciendo, mira, vamos a ir a, a, a por papá que está hoy... Hoy está tocado. Vamos a por él. <risa> Bueno, eso parece que lo, es, es una habilidad que todos en, todos en el fondo tenemos, ¿no? Tenemos que sí. estar atentos a las señales que nos mandan los demás para saber cómo adaptar nuestra, nuestra comunicación. Nuestra generación vivimos otro tipo de educación, de la cual muchas veces es muy, muy difícil desprenderse. En ocasiones nos sale el sargento o la sargenta que llevamos dentro, porque nuestros padres también se pusieron sargentos con nosotros. ¿Cómo haces tú particularmente Rafa Díaz para rebajar esa exigencia cuando cuando te estás reconociendo en ponerte eso sargento y sabes que eso va abocado a un desastre a ver vamos a ver eh, por ejemplo yo cuando estoy cabo ¿eh? que sí. después voy a pasar a sargento <risa> digo vamos a ver eh, lo que hago es lo siguiente digo como ya me lo estoy viendo digo me voy a tranquilizar pero cómo me tranquilizo a mí me funciona a mí me funciona muy bien por ejemplo si estamos en la cocina y empieza a haber jaleo, digo, chicos, yo me tengo que ir a tranquilizar un poco porque me estoy empezando a poner muy nervioso. Entonces cojo y me voy. O sea, los dejo hechos tal cual, se lo aviso y me voy. Respiro hondo un par de veces o tres o cuatro o cinco, lo que, las que hagan falta, y vuelvo. ¿Vale? Tomo unas respiraciones y vuelvo. Pero esos segundos ya me sirven para bajar, bajar el, el estrés. Y ya vuelvo y soluciono la situación. Si veo que no tal, pues me vuelvo a ir. Si es que las pues veces que que no haga falta. ¿Cuántos años tienen tus hijos? Mis hijos tienen, ahora mismo tienen, el mayor tiene 12, el mediano tiene 9 y el pequeño tiene 6. Y cuando ven que su padre les dice, chicos, me, me voy, ¿qué cara se les queda? Están acostumbrados. Ah, bueno, o sea, pues sí, ya, efectivamente. Están acostumbrados. Dice, papá, venga. O, ya de hecho, ya, ellos me lo dicen ¿eh? muchas veces. Me dice, no, veo que te estás poniendo nervioso, papá, ¿por qué Ven no te respirar. vas un poco de la cocina y te tranquilizas? Sí, sí, es tremendo. Digo, pues, ya cuando dicen eso, uff, vale. Ya sí que no. no, ya me he pasado de cabo, ¿no? Ya estoy ascendiendo a... a ser ya, gente ya estoy, en vamos, espal. ya estoy en, en general, ya. Padres sí. e hijos, en el fondo, ¿quién educa a quién? Pues yo creo que ambos. Yo creo que no, nos estamos educando ambos, todos nos educamos entre nosotros. Yo hay muchas veces que, que, que cuando estoy trabajando... Me quedo así un poquillo, les oigo y tal, les oigo jugar entre ellos, les oigo hablar entre ellos, lo que, lo que es tratarse, ¿no? Uh -huh. Y yo me asomo, me voy a ir, en plan, me voy a, ahí me, me asomo sin que me vean para ver que sigan, porque claro, si ya te ven ya no se comportan igual, claro. ya cambian, ya, papá, vete, que estamos jugando o lo que sea, pero te quedas ahí y dices, joder, madre mía, la de la de, la de cosas que, que, te pueden, que te pueden enseñar, ¿eh? O sea, observales, observa a tus hijos porque te pueden enseñar muchísimas cosas, sí, sí. Pues nos quedamos con, con esa frase para despedirte. Observemos a nuestros hijos porque nos van a enseñar muchísimas cosas. Muchas sí. gracias, Rafa, pero no te vayas todavía, ¿de acuerdo? Nada, aquí sigo. Pablo Lorenzo, nuestro tercer invitado, también es influencer, pero, pero influencer con todas las letras influencer para el público en general prueba de ello son las decenas de miles de seguidores que tiene tanto en Instagram como en Youtube pero sobre todo y lo que más le gusta ser es influencer de sus propios hijos de hecho es algo a lo que nos invita además de director general en una empresa tecnológica es orientador familiar y ese aspecto de la educación fue el que probablemente le hizo que hace unos años decidiera aventurarse en la red y creara en Youtube el canal Family Man Blog Blog con V de vídeo. Pablo eh, ¿qué te llevó a decidir salir del anonimato? Bueno, salir tú y, y sacar a toda tu familia. Pues, pues mira, lo, lo ha comentado antes Ángel, yo tenía una preocupación que antes lo ha comentado Ángel, que es la de que el día de mañana, pues mis hijos, que en ese momento eran pequeños, pues, pues de, querrán hacer cosas sin sus padres o, o de pequeños dicen que, que lo sabemos todo, pero luego cuando llega a cierta edad, tu padre no, es, no te enteras de nada. Entonces... Me, me impulsó, ese, ese comentario me impulsó desde bien pequeño a querer hacer muchas actividades con ellos, a tener una paternidad implicada, a tener una muy buena relación con ellos y querer hacer actividades continuamente con ellos y, y bueno pues, pues fuimos haciendo en la medida de lo posible y a la medida de mis posibilidades pues ciertas actividades con, con cada uno de mis hijos pero llegó un momento en el que ellos ya donde estaban pues no era jugando al fútbol el fin de semana o jugando al pádel o haciendo otras actividades sino que deportivas, sino que donde estaban ya eran redes sociales uh -huh. Uf, y lo que consumían pues era pues, contenido de internet. Y a partir de ahí pues, pues dije, bueno, pues ahí tenemos que estar, mi mujer y yo nos, nos queríamos seguir teniendo comunicación con nuestros hijos. Cuando llegaran a la, a la temible adolescencia que todo el mundo hablaba, nos, nos decía y que, que era una etapa eh, pues, pues muy difícil, y, y, y entonces pues empezamos a ver series de televisión, empezamos a ver YouTube que eran donde ellos estaban y empezamos a consumir, a consumir el mismo contenido de ellos conjuntamente con ellos porque así nos daban muchas oportunidades para tratar temas que los tratas de una manera muy diferente cuando pues, los tratas hablando de una, de una tercera persona y no eh, sentándote y dando un sermón a tus hijos que al final desconectan y no te escuchan y bueno pues a partir de ahí con uno de mis hijos que estaba, quería estudiar imagen y sonido, pues, pues le dije le propuse que dejara de consumir contenido en internet, como que siguiera consumiendo sí. pero que también pasara al otro lado de creador de contenidos y ahí fue cuando empezó, pues bueno, empezamos conjuntamente a hacer una actividad que era pues un canal de YouTube, donde empezaba yo a dar pues charlas a padres muy, muy relacionadas con la orientación familiar, él grababa, luego editábamos juntos y, y bueno luego ya el tercer o cuarto vídeo eh, me dijo eso que le decimos a nuestros hijos, <risa> Caso me lo dijeron ellos a mi papá, tenemos que hablar. <ríe> y, y bueno, pues me dijo: Mira, no funciona porque, porque es que es muy aburrido escucharte. ¡Ah, oh, qué bueno! O sea, <ríe> qué bueno, perdona. Hablar de orientación familiar y de educar, y esto hay que hacerlo más divertido. Y entonces empezamos a hacer retos familiares, empezamos a hacer vídeos distintos, pues implicando un poquito más a la familia, y al final se convirtió en una actividad para toda la familia de la que disfrutamos más que el. el, el publicarlo, lo que disfrutamos de, de hacer esas actividades y buscar ideas y, y crear actividades conjuntamente en familia. Y ahí acabamos pues en, en YouTube. Siete hijos. Hoy en día que la media es algo más de uno. Con siete hijos no es de extrañar que tu canal de YouTube esté repleto de contenido porque lo que no se le ocurre uno, no se le ocurre otro. ¿Qué podemos encontrar si entráramos en tu canal Family Man Blog? Pues, pues mira, muchas cosas porque yo creo que además ha ido evolucionando pues pues dependiendo de las lo que decías de, de las edades de cada uno, pues al principio eran vídeos muy, muy orientados a dar consejos a, eh, como hobby, aparte de YouTube pues tenemos que mi mujer y yo hicimos un máster en orientación familiar, como ha comentado eh, eh, Rafa, pues, pues es imprescindible que nos eduquemos y que, y que nos formemos para hacer algo tan complejo como es, es educar algo tan complejo como es un hijo, que, que además, cuando crees que ya, ya lo conoces, va y crece. Y, y además, Correcto. evoluciona psicológicamente. Entonces, todo es un reto continuo. Entonces, dijimos, nos tenemos que formar. Nos formamos, hicimos un máster en orientación familiar y a partir de ahí dijimos, bueno, pues esto que nosotros hemos recibido y que podemos aprovechar en la educación de nuestros hijos, pues tenemos que trasladarlo también pues, al resto de padres. Y de ahí empezamos a subir vídeos también pues, relacionados con... con herramientas para que los padres puedan, padres y madres puedan educar mejor a sus hijos. Luego, claro, el, el hacer planes familiares. ¿sabes? Nos, nos, nos preocupábamos mucho por buscar planes para hacer el fin de semana con nuestros hijos y como amigos nos decían, oye, pues cuéntanos qué habéis hecho, porque nos parece que son ideas interesantes para una familia con distintas edades o distintas sí. edades de los niños, pues poder hacer planes. Les pedimos planes familiares. Hemos ido metiendo contenido pues según ha ido evolucionando el canal, según han ido creciendo nuestros hijos y, y bueno, hay de todo. Te puedes encontrar todo muy relacionado con la educación, con la familia y con, y con la, eh, la paternidad. Y en la última vuelta de tuerca de, de Family Man... Es la publicación de tu primer libro que se llama, pues cómo se llama tu proyecto, Family Man. Cuéntanos, ¿cómo nació esta obra y, y, y qué es lo que compartes en ella? Porque supongo que sea el lenguaje muy distinto al que puedes transmitir a través de la pantalla. ¿Cómo nació es, es, es, es totalmente eh, distinto y para mí fue un reto porque a mí me gusta mucho comunicar, me gusta mucho eh, hacer vídeos, todo lo que es comunicación más eh, verbal pero escribir me, me costaba porque, porque no, no tengo ese hábito no tengo esa, esa facilidad de, de, de escribir, pero hay, bueno, viendo un poquito cómo funcionan las redes sociales cómo funcionan ya los adolescentes, eh, el mundo donde viven y dando sesiones en muchos colegios de, de España padres, pues me daba cuenta que cuando llegábamos a, cuando llegamos a la época de, de preadolescencia adolescencia hay una desconexión entre padres e hijos eh, y es, muy, y es muy triste porque hay muchos padres que ven que sus hijos entran en un mundo que ellos no han tenido, de, desconocen y, y, y, y, lo, y lo dan por imposible, ¿no? Entonces, tenemos un gran reto porque somos la primera generación que tenemos que educar en, una, en unas nuevas tecnologías que nosotros no hemos sido educadas en claro, claro. ellas. Entonces, muchas veces educamos por, por lo que hemos vivido como experiencia y también, como decía Ángel, pues es complicado cuando... cuando eh, mujer ha tenido una educación, yo he tenido otra educación y luego tenemos que fusionar eso para, para crear una educación para, para cada uno de nuestros hijos, porque además educamos para cada uno de ellos. Y, entonces pues, viendo las nuevas tecnologías, viendo dónde estaban los chavales en redes sociales, haciendo actividades con ellos y viendo que los padres decidían desconectar y no seguir intentando acercarse a sus hijos y perdían esa conexión, pues lo que lo que lo que hice fue un análisis de lo que hacen los influencers de hoy en día, esa gente que hoy en día conecta tan rápidamente y tan intensamente con nuestros hijos y cómo nosotros como padres podríamos utilizar esas técnicas de marketing para seguir conectando con nuestros hijos. Y entonces lo que hice es analizar todas esas estrategias y trasladarlas a nuestro día a día como padres. Y entonces y a nuestro día a día en la convivencia con, con, con nuestros hijos. Y entonces pues dar unas pautas para seguir influenciando a nuestros hijos como padres, seguir educándoles en estos nuevos medios digitales que tenemos eh, que tienen ellos hoy en día como, como algo habitual. Y dado que has tenido que hacer esa primera investigación de campo de cómo, cómo consiguen los influencers influir en nuestros hijos, nos la puedes compartir con nosotros, aunque está en el libro maravillosamente explicado, pero nos puedes así poner un, una guinda, así, una zanahoria para que podamos dirigirnos. Sí, Efectivamente, está en el libro que además sí. es un gran regalo. Para... Es un ¿verdad? gran regalo, sí que es cierto. Además, muy ameno, muy divertido. El amigo invisible para a los reyes. ¿Qué sí es. A ver, a, hablamos, pues hay muchas fases, ¿vale? Yo creo que hay una es conocer que es un influencer, porque hoy en día eh, para mucha gente la palabra influencer, cuando hablamos de los influencers de adolescentes, pues, pues es como una palabra eh, con, mala, con mala prensa, porque... Uh -huh. Pues que es gente que no hace nada y que, y, que, y que gana mucho dinero. Bueno, yo, primero, establecer qué es un influencer y cómo para mí mi primer influencer fue mi padre, que cuando tuve cosas concretas que necesitaba saber o que necesitaba hacer, pues iba y le pedía consejo. Y cuando me compré mi primer coche, pues lo primero que fui es ir a él y pedirle consejo de cómo cómo comprármelo. Entonces, pues definir un poquito cuál es, qué es un influencer, cuáles son las características y, y cómo luego trasladar esas características a nosotros. Pues, ¿Qué técnicas se utilizan? ¿Qué es el storytelling? ¿Cómo podemos contar mucho más a nuestros hijos a través de historias y a través de, de historias que nos han pasado a nosotros cuando éramos pequeños? A ellos les reciben mucho más esa información que no algo muy concreto y muy frío. Entonces, cómo trasladar, cómo comunicar, eso es algo eh, que, que, que también explico en el libro. O sea, que cómo comunicar no es cómo hablar, sino cómo escuchar más a nuestros hijos, cómo conocerles, cómo... Conocernos a nosotros, como ha dicho antes también Rafa, pero también cómo conocerles a ellos, porque, porque conociendo su temperamento, conociendo sus, sus, sus características, sus rasgos de personalidad, podemos saber luego cómo eh, hablarles, cómo influenciarles, cómo transmitirles los conocimientos de una manera que, que, que vayan a, a calar mucho más en ellos. Entonces, bueno, hay muchas de las técnicas de los del marketing que hemos ido, ido colocando y trasladando pues, un poquito a nuestro a nuestro día a día. Oh, has hecho referencia al principio a, a esa desconexión, ¿no? Muchas veces nos quejamos de que nuestros hijos desconectan de nosotros y, y la verdad es que no estoy segura de si a lo mejor somos nosotros los que nos desconectamos de ellos. ¿Qué tendríamos que hacer los padres para que esa desconexión venga de donde venga, no importa? Mm, bueno, si, ya existe, si ya ha ocurrido reconectar e intentar por lo menos que no que no sea muy, muy lejana, ¿no? ¿Cómo podemos hacer los padres? Mira, el, el tema de la conexión es, es clave. Yo siempre digo desde pequeño ir creando espacios de comunicación. ¿vale? Para poder con eso, tenemos que tener, hablo en el libro, pues que tenemos que tener una, una temática o podemos hacer planes en los cuales mantengamos un hábito de, de comunicación y de estar juntos, pero es importante crear espacios de comunicación con ellos desde pequeño. Yo pues con cada uno de mis hijos cogía un día a la semana y... y, y y era nuestro momento, nos metíamos en mi habitación, cerrábamos la puerta y entonces hablábamos, él me contaba, yo le escuchaba más que contarle, y yo me escuché, ¿qué has hecho hoy? Al principio pues te cuentan las mismas cosas sí, claro. que le ha pasado en el patio del colegio, y, y, y hasta puede ser aburrido escuchar siempre lo mismo, pero lo importante es que estás creando ese hábito, ese hábito de, de que tu hijo te hable, de forma que cuando luego van creciendo, pues oye, un día le dices a tu hijo, no nos metemos en la habitación, pero oye, vamos a tomarnos un refresco y o damos un paseo y hablamos, y dijo, pues con 15, 16 años le dices y hablamos y no te dice, ¿y ¿qué he hecho? ¿no? Que, que sí, sí. Vamos a hablar y entonces, no, he hecho algo malo, no, no. Lo ven como claro. algo habitual porque no lo han Están ido acostumbrados, haciendo. claro. Entonces, ir buscando esos espacios que llamo yo de comunicación con ellos para que ellos pues no tengan, puedan, puedan hablar de temas porque saben que les escuchan y que además se sienten escuchados y genera una autoestima, una... una una motivación pues pues a, a comunicar y a seguir hablando porque llega un momento en el que esa comunicación pues va a tener otros factores que hagan que no sea que tengamos que buscarla que tengamos que esforzarnos por por nosotros por buscar esos espacios de comunicación y seguir comunicando con nuestros hijos la comunicación y esa compartir y esa conexión está, por supuesto, relacionada con el enorme valor que tienen los valores. Hoy en día hablamos de que nuestra sociedad está carente de valores, pero es que no sé si realmente sabemos exactamente a qué nos referimos con ello. Pablo, ¿cuáles son, como padre, los valores que una familia de los que una familia no puede carecer? Bueno, hay muchísimos valores que, que tenemos que mantener y tenemos que ir eh, sembrando, eh, como digo, sembrando en la familia eh, hay uno que para mí es fundamental y que va a evitar que cuando nuestros hijos lleguen a cierta edad, pues, pues eh, no, no, no, hay, no exista una guerra en casa, que es, que es la alegría. O sea, ten, tenemos que, ser, que, que tener una familia alegre, o sea, tenemos que estar alegres, tenemos que estar contentos. Eh, eh, hay un momento que nos obsesionamos por, por la educación y tenemos muchísima información y, y, y trasladamos esa tensión de querer educar bien a nuestros hijos e incluso exigiéndoles cosas que no son acordes a su edad. Uh -huh. eh, entonces, queremos que crezcan antes de tiempo, eh, que, que sean adultos antes de, de, de pasar por una infancia y vivir una infancia feliz. Entonces, si en nuestra casa vivimos un ambiente alegre, eh, pues nuestros hijos pues, van a querer estar en casa, van a querer eh, participar en esa alegría y, y yo creo que es uno de los valores muy importantes. Ese junto con la amistad. Siempre Yo siempre había oído que, que no puedes ser amigo de tus hijos. Y, y yo eh, me frustraba mucho porque, porque yo quería ser amigo de mis hijos, yo quería tener una relación de amistad, o sea, sigues siendo su padre, puedes hacer muchas actividades con ellos, puedes tener una buena relación de amistad como tienes con tus amigos o con tus amigas, y, y ¿por qué no voy a tenerla con mis hijos? Eh, no quiere decir que eso te quite autoridad, que es un poquito el concepto que teníamos o heredamos de, de, lo que nos, de cómo nos educaron. Entonces, yo creo que la amistad con nuestros hijos, la amistad dentro de la familia... Que la amistad es al final preocuparse por los demás y además querer que, que los demás sean mejores y crezcan como personas, pues para mí esos dos son unos de los pilares de, de, de valores familiares. Pues nos quedamos con esos dos consejos de valores, amistad y alegría. Muchísimas gracias Pablo Lorenzo. Muchas gracias a vosotros. Asumir el reto constante de ser un padre presente y activo en la educación, tanto social como emocional, de los hijos marcará, sin lugar a dudas, en ellos una diferencia. Los papás, que durante la infancia de sus hijos fueron compañeros de la mamá y del bebé, ejercen de contrafigura de ese modelo femenino que tiende a la sobreprotección, resultando una influencia clave en la adolescencia. En el programa de hoy, de la mano de nuestros tres invitados, hemos descubierto que el padre no solo ayuda al niño a crecer, sino que le ayuda a crecer como ser humano, ofreciéndole un código que le servirá de brújula moral. Muchas gracias, Rafa Díez, por compartir con nosotros tus vivencias y experiencias desde la disciplina positiva. Muchas gracias. Gracias, Ángel González, por mostrarnos el lado más tierno y vulnerable de un padre primerizo en apuros. Y Jorge Lorenzo, gracias por tu libro, Family Man, para el cual te deseo el mayor de los éxitos. Gracias a los tres y, como no, gracias a ustedes que nos escuchan fieles cada semana. ¿Quién no recuerda aquellas cosquillas de papá y cómo quizá nos llevó sobre los hombros? Atesoren todos esos recuerdos y rememórenlos de vez en cuando. Les harán sentir más cerca de aquel papá que fue tan importante en su vida. Recuerden, tenemos una nueva cita la semana que viene.